¡Cómo estás, cómo estás, cómo nuevo video. juego que se llama Pixel Gun 3. Es un jueguito con el que yo me vicié de niño tenía, no sé, pero era en 2015, 2014, 2015, más. Donde tuve este juego, jugué el celular mucho, demasiado. Llegué, no, yo no era bueno, pero llegué a un nivel que era más o menos aceptable. Llegué a nivel 27 17 Lo dejé en 2019 porque Casi que me aburría Pero creo que era cuando ya estaban Los pases de batalla y eso, todo eso Y se me hacía bastante bonito Pero ahora ya lo veo, vuelvo a ver los pases Y no vamos a estar mal No vamos a Vamos a darle a Nuclear City Que es Lookdown Down o Call of Duty Es un tipo Call of Duty, solo con gráficos de Minecraft ¿eh? Oh, esto este juego lo veía en HD, en HD, Ahora también lo veo en HD porque está súper bueno. Mano, me mataron ya. Mano. Ay, rayos. I am the master. Uy, diamante! ¿No ve diamantes así? No, el diablo, el diablo, el diablo. Aléjate de mí, satanás. El diablo, el diablo, manito, manito, el diablo. ¡Ay, robot! ¿Por qué me parece matar robots? ¿Qué rayos? Luego vamos a usar esta arma que está súper buena. No. No. Ah. no. ¿Todos por más vamos a perder? No hay forma de ganar. No sé, bueno, aquí, ¿eh? Esto es una especie de clasificatoria de Free Fire. ¿En serio? No, no, no, no, no, no ¿Cargis? Sí No seas pende Eres lo que le sigue de pende ¿Eh? Si te soy sincero Quédate mm, yeah. ya perdimos ¡Perdimos! satana